Hola a todos y muchas gracias por ver el vídeo. Vamos a continuar con algunos ejemplos de programas para practicar lo que ya hemos aprendido. El primer programa dice lo siguiente. Tenemos que calcular el precio final de un artículo al que se le aplica un 15% de descuento. Vamos a ver cuáles son los datos iniciales. Los datos iniciales pues va a ser el precio del artículo. Lo vamos a llamar inicial y ponemos, por ejemplo, un precio de 100 para que los cálculos sean sencillos. Ahora calculamos el descuento. El descuento, si recordamos cómo se calculan los tantos por ciento, tenemos que hacer lo siguiente, escribir el número. Que en este caso es inicial, lo tenemos que multiplicar por 15, puesto que es un 15%, y lo tenemos que dividir entre 100. Y ahora tenemos que calcular el precio final. Bueno, pues ¿cómo se calcula el precio final? Pues tenemos que coger el precio inicial y restarle el descuento. Y ahora lo que tenemos que imprimir es el precio final. No le vamos a dar formato, simplemente vamos a imprimirlo. Vamos a ver qué es lo que hacemos aquí. En la variable inicial guardamos un valor de 100. Después hacemos una operación que tiene que dar 15 y lo guardamos en descuento. Y en la variable final hacemos 100 menos 15, el precio inicial menos el descuento. Cuando lo imprimamos, esto nos debería dar 85. Nos da 85.0, puesto que hemos trabajado con números decimales. Podemos cambiar siempre que queramos el valor y vamos a ver una prenda, por ejemplo, de 500 euros en cuánto se nos quedaría. En 425. Ahora vamos a hacer un programa que pase de kilogramos a gramos. Bueno, pues este es más sencillo. Vamos a poner unos cuantos kilos, por ejemplo vamos a poner 4,5 kilos y vamos a calcular los gramos. Los gramos se calculan de la siguiente manera. Tenemos que coger los kilos y sabemos que tenemos que multiplicar por mil esa cantidad. Y ahora tenemos que imprimir esto. Pues vamos a imprimirlo, en este caso vamos a escribir un poco de texto. Cerramos las comillas para que no se nos olvide. Pues resulta que si tenemos eh, los siguientes kilos, tenemos los siguientes gramos. Aquí tenemos que escribir fuera, si no nos daría un error. gramos. Vamos a ver qué es lo que hace este programa tan sencillo. En la variable kilos guarda un 4,5. Kilo lo multiplica por 1000, que tiene que ser 4.500, y lo guarda en la variable gramos. Y finalmente escribimos lo siguiente. Si tenemos 4,5 kilos, tenemos lo que haya en gramos, que tiene que ser 4.500. Vamos a verlo. Pues el programa ha funcionado perfectamente. Y ahora vamos a crear un programa que calcule la nota media de tres notas. Bueno, todos los datos de entrada son la nota 1, que vamos a suponer que son un 5, por ejemplo. La nota 2, que puede ser un 7. La nota 3, que puede ser un 8. Ha ido mejorando el alumno. Y ahora vamos a calcular la nota final. La vamos a llamar, por ejemplo, nota final, con el guión bajo. Y vamos a cometer un error en el cálculo. A ver si detectamos cuál es el error. Para calcular la media sabemos que tenemos que sumar las tres notas. Sumamos. Nota 3. Y lo dividimos entre 3. E imprimimos la nota final. Nota final. Vamos a ver si tenemos un 5, un 7 y un 8. A ver qué media nos sale. Bueno, pues nos sale un 14. Esto sí que no puede ser. Bueno, supongo que muchos habréis visto ya el error. Se debe a la jerarquía de operaciones. Puesto que la división tiene una jerarquía superior a la suma, la primera operación que se realiza es esta. Coge la nota 3, que es un 8, y lo divide entre 3. Y después le suma la nota 2 y la nota 1. Pero nosotros queremos hacer esto. Y vamos a ver... Como en este caso, el resultado ya tiene mucho más sentido. Ahora es un 6,66. Vamos a ver quedaría con un 6, un 7 y un 8, que la media se calcula fácilmente a ojo, debe dar un 7. Aquí nos da 7,0, pues hemos hecho una división. Y con esto hemos terminado este vídeo. Y muchas gracias y nos vemos en otro de los